Ningún Estado, ningún grupo, ningún ser humano puede utilizar ningún principio de esta declaración para suprimir los derechos y libertades proclamados en ella.